diferencia por eso yo lo decía el otro día, la, la rendición. Es más fácil por ahí empezar a criticar todo lo que no se hizo, a decir, bueno, vamos a empezar a ponernos de acuerdo de acá en adelante para, para que Facundo López pueda terminar terminar su mandato con un municipio más ordenado y no que se siga incrementando. Y ahí hay que fijar prioridades. O sea, ¿hoy el municipio sigue estando en condiciones de sostener la, la, la infraestructura que genera el ente de turismo? Es una pregunta que nos debemos hacer. Si, si hoy sigue estando en condiciones de manejar, de tener el personal que tiene, el personal administrativo, el personal contable y demás, o si, hay, si es momento de de subsumirlo en otra área, en una dirección, en una secretaría del Estado Municipal. Habrá que pensarlo. Hoy el Estado Municipal sigue estando en condiciones de seguir abriendo centros de atención, de reclamos a los vecinos como se abrió hace muy poco tiempo en, a tres cuadras del municipio, a tres cuadras del municipio un centro de atención para que el vecino vaya a llevar sus reclamos. Pero ¿Es el momento? ¿Estamos en condiciones de seguir abriendo lugares que tenemos que pagar el alquiler en, en un lugar tan cercano al municipio? Uno tendría más justificativo si ese lugar se hiciera con un convenio, con una institución intermedia, por ejemplo, no sé, la biblioteca de Quequén, y el Estado municipal genera un convenio donde el vecino puede ir a llevar los reclamos a la biblioteca y de última pone a alguna persona a trabajar de parte del municipio a recepcionar los reclamos, a abrir una, una, una nueva infraestructura. Como lo mismo que pasó con las oficinas del la ENTUR, yo no digo ni que estén mal, ni que estén bien, lo que digo es ¿Es el momento para haber inaugurado ahí en plena 2 y 87 un, un hermoso lugar remozado para que tenga las oficinas el Entur. Si no empezamos a poner un freno a estas cuestiones, que para un momento de expansión pueden ser positivas, pero para un momento en el cual estamos viviendo con un déficit de más de 300 millones de pesos, con una deuda de casi 400, bueno, pues,